Eh, yo vivo en un barrio muy tranquilo de, de San Sebastián, donde nunca pasa, nunca pasa nada. Entonces es un barrio donde no tienes que tener miedo a, a nada, porque no te va a pasar nada, quiero decir, nunca vas a tener ningún problema con nadie y pues nunca te planteas el, el que vaya a pasar algo malo, por así decirlo. Pues, un día yo estaba en mi casa, y mi casa hay una ventana que da justo al carril bici que hay abajo. Y pues yo fui a la cocina, y me asomé a la ventana, y vi que había una pareja, es normal. Pues estaban juntos, y pues estaban tranquilamente. Y entonces, pues no sé, les vi ahí y no me pareció nada extraño. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando volví a mirar, eh, vi que el chico le agarró de los brazos y la estaba balanceando. Entonces, eh, enseguida parte la mirada. No, que, no quise saber nada de ese tema porque... No, no, la verdad es que no sé por qué lo hice. quiero decir. Eh, no sé, simplemente me fui. Y la verdad es que me siento bastante mal, porque yo podía ir, podía haber bajado, le podía haber dicho algo, podía haberle separado, porque no sé ahora si esa mujer pues está bien o está mal, o no sé si le llegó a pegar, no sé. Entonces pues me quedé bastante mal conmigo mismo.